Bien, vamos a preparar una bebida bastante refrescante y la verdad es que la forma de presentarlo es muy curiosa. Se llama piña guangerei. Es un cóctel polinésico. Los ingredientes que llevan es ginebra, un jarabe de piña, un concentrado de piña, zumo de piña y un poquito de leche. Todo se hace en una batidora de vaso Con un poquito de hielo piler. Se añade dentro el hielo. Esto es un cóctel más bien para el veranito, una terracita, incluso lo de nuestra propia casa. Y al ser un cóctel de grandes dimensiones, pues lo ideal es compartirlo entre dos. Bien, pedimos una copita de ginebra. Concentrado de piña. Zumo de piña. Y un poquito de leche. Vamos y le damos. Introducimos el cóctel dentro. Esto se puede decorar con una brocheta de piña y guindas y un par de pajitas. Y esto es el cóctel.